Caracoles Ciudadanos? Aquí sí, retransmitiendo y os traigo la continuación de la guía web. En este caso sería el apartado 2. Así que vamos a ello. Como bien os acordáis, en la anterior guía eh, os explicó un poco el tema de cómo registrarnos y ser miembros de la web. Por lo cual, ya somos miembros de esta comunidad. Os acordáis que era MyRSI, nos logueábamos, nos salía nuestra ficha, que era con el, el icono este que nos, digamos, nos indicaba... El pack de nave que teníamos, bueno, cada cierto tiempo eh, cierto cantidad de dinero nos daban un tipo de icono. En mi caso tengo el de cartógrafo, que esto no lo dieron con, un, con pequeña, un pequeñito juego cubo de evento cuando sacaron la carra. Luego tenemos el icono de Bakers y el icono de nuestro clan. Y nada, ahora lo importante, lo que nos interesa es qué tipo de nave adquirir. Así que lo primero que haremos será irnos a About Star Citizen... Y nos dirigiremos donde pone Ships Specs, que serían las especificaciones de las naves. Y aquí nos sale un pequeño bueno una apartado de la web en donde vemos todas las naves que están actualmente a la venta, también incluso las que no están a la venta, y futuras naves que todavía ni existe el concepto. Como por ejemplo sería la Hulk y la Orión, si no me equivoco, que están por aquí en la parte de abajo del todo. Correcto, serían estas dos de aquí. Y nada, eh, yo os recomiendo que seáis un paseito por aquí, vayáis viendo las especificaciones de la nave que más os gusta, acordaros que bueno, hay naves de todo tipo de precios tenemos desde precios muy económicos a precios uf, abismales así que lo que tenéis que tener muy claro es qué es lo que queréis hacer en Star Citizen queréis ser un mercader, queréis ser un mercenario sanguinario, un militar eh, realmente lo que os gusta, si os gustan naves de combate, naves de exploración naves de comercio, naves de turismo, simplemente poneros bien eso en la cabeza y buscar una nave la cual os pueda gustar. Yo recomiendo que a, bueno, al principio del todo miréis entre el concepto, digamos, lo que serían las naves Mustang, los modelos Mustang o modelos Aurora, ya que son los más económicos y la verdad que para empezar están de putísima madre. Hay que recordar que... Eh, una vez dentro del juego podéis conseguir cualquier tipo de nave con créditos in-game. O sea, no es necesario, no habrá la posibilidad tampoco de poder comprar naves eh, con dinero real, sino es simplemente ahora mismo. Como podéis ver aquí tiene especificaciones, simplemente estándole un ojo podéis ver más o menos la medida de cada nave, podéis ver digamos, la capacidad de carga, podéis ver digamos, la cantidad de gente que son útiles dentro de la nave... Eso es importante sobre todo si sois algún clan y queréis, por ejemplo, ser varios miembros de amigos... ...que queréis estar en una nave, hacer vuestras paranoias virtuales, etcétera. Nada. Una vez eh, que tengamos decidida la nave, sobre todo un pequeño, una pequeña información, eh, acordaros que toda esta información que tenemos aquí puede ser variada. Es decir, que no la hagáis 100% caso, ya que el día de mañana pueden cambiar, por ejemplo, que la Mustang Alpha por ejemplo, tenga un misil menos... ...o tenga dos misiles o cambie el concepto de las armas. Sobre todo no le hagáis caso 100%, simplemente estaros atentos para la, los futuros cambios. Y nada, una vez que tengamos decidido más o menos la nave que queramos, nos dirigimos a Store, le damos a Pledge y una vez ya hay Pledge tenemos dos tipos de opciones para poder comprar la nave. Una, el Game Package o el Ships. ¿Qué quiere decir cada cosa? El Game Package sería un pack que nos viene en la nave con una serie de, de accesorios, como por ejemplo el tema digamos del seguro, eh, dinero para dentro del juego y algunas cosas que son bastante interesantes, como por ejemplo también la beta. Desgraciadamente el alfa ya no está a la venta, sino hay que comprarlos aparte. Y el ship sería nada más la nave, es sería adquirir nada más lo que es la nave, por lo cual luego tendríamos que comprar el juego y etcétera Así que lo que nos interesa sería un pack. Así que vamos a entrar dentro de los packs y vamos mirando estos dos packs de aumentado, que sería la Aurora y la Mustang. Por ejemplo, un pack bastante interesante sería este de aquí, la Mustang Alpha. Pinchamos aquí en más información y aquí nos indica qué es lo que nos llevaría este pack. Que sería eh, el self-hangar, que sería uno de los hangares. Eh, nos darían mil monedas de crédito, que son estas monedas de aquí. Acordaros que estas monedas no serán exactamente introducidas al momento que compremos el pack, sino será al momento que iniciemos ya en el juego. Es decir, será cuando el juego ya sea la fase final. Que aún queda un buen trozo. Nos darían tres meses de eh, seguro, que eso empezaría también cuando empezáramos con el juego, al momento que activáramos la nave. El eh, Digital Star Citizen Manual, un manual digital, que seguramente será un PDF. El Escuadrón 42, que es la campaña. Eh, la copia de nuestro juego, digital también. Y el acceso a la beta. Pero no tenemos el acceso a lo que es al alfa. Es muy importante que... Vamos a tirar para atrás y lo que tendríamos que hacer es irnos a... Aquí, a Extras. Y tendríamos que buscar los eh, diferentes módulos si quisiéramos jugar. Por ejemplo, en la actualidad está la Arena Commander y tendríamos que acceder a adquirir este tipo de pass, que vale unos 4 euros. Bueno, aquí me indica que ya tengo yo un alfa tal, tal, por lo cual no, no es necesario que me comprara esto. Pero bueno, para, para vosotros, que vais a empezar ahora nuevos... Eh, si queréis empezar ya a jugar al alfa, en lo que es este tipo de módulo, que sería la Arena Commander, os haría falta adquirir este tipo de producto. Así que le daréis al carrito y lo agregaríais y ya podríais jugar junto con vuestro pack de nave. Nada, Luego tenéis aquí otro tipo de cositas que podéis ir dando un vistazo, como por ejemplo una, una alfombrilla para el ratón, camisetas, llaveros, eh, miniaturas de las naves, etc. Pero bueno, lo importante es el tema de adquisición de nuestro pack para poder empezar a jugar. Pues nada, hasta aquí llega esta pequeña guía. Cualquier comentario, cualquier duda, eh, sin ningún problema, podéis utilizar siempre el, el foro de la comunidad. Que ya os comento que todos los que estamos ahí estaremos encantados de intentar ayudaros en lo que haga falta. Y nada, como siempre, nos vemos. Ya hasta siempre.